tomar la, la silla, que te va a subirla. Pues muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, en la que ha tenido lugar el Consejo de Gobierno y en el que paso a detallarle la documentación y los acuerdos que se han eh, tomado. Les están distribuyendo ahora la nota de prensa, lo tienen lo vienen los mismos. Eh, quizá por empezar, lo que consideramos el más relevante de todos ellos es el destino de 11,5 millones de euros a equipos de alta tecnología en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria. Se trata de aprovechar fondos de la nueva generación de la Unión Europea, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que saben que tienen ustedes como objetivos básicos, incluyendo la digitalización y la modernización. Y entre estos aspectos, por tanto, está la modernización de los equipos técnicos de alta resolución en materia sanitaria. Y desde ese punto de vista hay una importante inversión de 11,5%. En millones de euros en equipamientos que afectan a cuatro provincias, Ávila, León, Salamanca y Valladolid. Estamos hablando de equipos de muy distinta naturaleza y todos ellos financiados con fondos europeos. Lógicamente, el fondo financia el equipo, pero, aparte de eso, habrá una financiación propia de la Junta de Castilla y León para las obras en los hospitales correspondientes para asegurar la instalación de estos equipos. En el caso de Ávila se trata de un acelerador lineal, por una inversión superior a 2,2 millones de euros, a los cuales hay que incluir las obras de la unidad de radioterapia, donde la construcción de los búnkeres correspondientes llevan incorporado este acelerador lineal por un importe de 1,4 millones de euros. Por tanto, incluyendo el acelerador lineal y las obras correspondientes a la unidad de radioterapia y la construcción de los búnkeres correspondientes, estamos hablando de 3,6 millones de euros aproximadamente. En el caso de Salamanca se trata también de un acelerador lineal, 2,2 millones de euros, y otros 441.000 euros se dedicarán a seis ecógrafos, en este caso para los servicios de radiodiagnóstico, ginecología, obstetricia y reumatología. En el caso de León, para el complejo universitario 2,6 millones de euros para un nuevo equipo PECTAC de altas prestaciones y, en el caso de Valladolid, también para un equipo PECTAC de altas prestaciones 2,6 millones de euros con destino al servicio de oncología radioterápica, a lo que hay que unir más de 750.000 euros para un espectac de, foto, de tomografía computerizada por emisión de fotón único. En definitiva estamos hablando de dos aceleradores lineales nuevos, de dos Spectac nuevos y diverso equipamiento de ecógrafos y Spectac de distinta naturaleza que va a permitir eh, que nuestra sanidad esté en las mejores condiciones de eficacia y también de prestación de servicios de alta tecnología en las más modernas técnicas de resolución. Por tanto se trata no solamente de una sanidad cercana a los ciudadanos con el mayor número de médicos y de enfermeras eh, por habitante en relación con la atención primaria, sino también un equipamiento de muy alta calidad, de muy alta resolución y que exigirá también de profesionales para el manejo y la atención de los mismos. En otro orden de cosas, 440.000 euros para ejecutar el centro tecnológico de la castaña. En este caso, se trata de una subvención a la Diputación de León para esta finalidad, en el municipio de Pobladura de las Regueras y molienda en Quintana de Fuseros. Estamos hablando de una zona donde, sin lugar a duda, los castaños suponen un recurso endógeno importante, cuya valorización y puesta en servicio del crecimiento económico puede generar empleo en todo ese territorio. Además, son zonas afectadas por la reestructuración de las cuencas mineras y de la actividad minera. Por tanto, estamos invirtiendo en actividades alternativas a la minería, precisamente en un contexto en donde incluso estamos viendo que el propio Gobierno está reflexionando sobre la posibilidad de intentar reabrir algunas de las centrales térmicas que se cerraron por equivocación. Ahora lo sabemos en aquel momento. Nosotros nos opusimos a aquel cierre, pero está claro que estamos trabajando en la búsqueda de alternativas económicas a la zona, en este caso a través de este Centro Tecnológico de la Castaña, eh, con el objetivo de favorecer el impulso económico y la actividad en esta zona que tuvo una gran dependencia eh, minera. Eh, creamos el Consejo Dinamizador Demográfico de Castilla y León. Eh, por decreto, naturalmente, los objetivos son dotar a la Administración pública de un órgano colegiado de asesoramiento, así como abrir a la sociedad un canal de participación en materia demográfica. Por tanto, tanto la búsqueda de asesoramiento como la participación son los instrumentos que se tratan en esta dirección. Saben ustedes que en esta legislatura la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es el que ejerce las funciones en materia de ordenación del territorio y el que va a dirigir en este caso también las políticas en materia demográfica. Tienen ustedes en la documentación cuál es la composición del mismo, que hemos querido que sea una composición muy plural, de personas especialistas en la materia, pero también de colectivos que tienen cuestiones relevantes que aportar en el ámbito del reto demográfico. Y, de ese punto de vista, con el doble objetivo, como les digo, de asesoramiento y participación, es con lo que se pone en marcha este nuevo órgano consultivo, el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León. Para la red de control de la calidad del aire, 300.000 euros. Tenemos 22 estaciones medidoras dentro de la red de control de la calidad del aire de nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, aparte de los 11,5 millones de euros que les he relatado para modernas tecnologías, 3,4 millones de euros para suministros diversos en hospitales. Tienen ustedes en las notas de prensa la relación de los mismos, que se dirigen a diversos hospitales también para prestar el servicio en materia eh, sanitaria. Eh, avanzando en el ámbito ya educativo, 275.000 euros para el mantenimiento de la herramienta informática que gestiona la prescripción de las universidades públicas en la comunidad. Eh, la semana pasada, como recordarán ustedes, eh, seguíamos eh, avanzando en la reducción de las tasas académicas. Hicimos una, basada, una bajada general en su momento. Eh, lo que hicimos la pasada semana es la rebaja de los másteres eh, habilitantes pues lo que hacemos ahora es el mantenimiento de esta herramienta informática para la prescripción en las universidades públicas de Castilla y León. 70.000 euros se dirigirán para la Universidad de León con el objetivo de favorecer la protección, el uso y la promoción del leonés como patrimonio lingüístico de la comunidad, de acuerdo con lo previsto en nuestro estatuto de Autonomía. 2,7 millones de euros para labores de integración en el sistema electrónico de gestión de archivos en el ámbito cultural. 300.000 euros ...para el Instituto Castellano y leonés de la Lengua... ...y 200.000 euros para la promoción... ...de los nueve museos provinciales de nuestra comunidad autónoma. Este es el eh, volumen más importante de los asuntos que hemos tratado hoy... ...donde ven que tiene un papel esencial la prestación de los servicios públicos. En el ámbito de la sanidad, con el refuerzo de los medios e instrumentos... ...y tecnologías para avanzar en una sanidad de más calidad. En el ámbito educativo mediante todo el instrumento y la tecnología para la inscripción en los cursos universitarios y en el ámbito también cultural y de la protección de la naturaleza. Dos cuestiones adicionales que quería comentarles eh, eh, previo a eh, las preguntas que estimen oportuno formular. En primer lugar, saben ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León pidió una reunión al presidente del Gobierno de España. Es tradición que cuando alguien toma posesión es recibido por el presidente del Gobierno de España. No fue esta la oportunidad que tuvo Alfonso Fernández Mañueco con la pasada legislatura, pero sí parece que se nos confirma que a lo largo de este mes de julio… El presidente del Gobierno sí recibiría a los nuevos presidentes de Comunidad Autónoma que han tomado posesión recientemente o que lo vayan a tomar con carácter muy inmediato, al margen de que parece que también tiene interés de recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña nuevamente. En ese contexto de reuniones con presidentes autonómicos, el que quiere tener con la Generalitat de Cataluña y el que pueda tener con los nuevos presidentes autonómicos es el que sí si se suscribirá a esta reunión, en donde el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido. ...hacer partícipe de la opinión de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. A estos efectos les informo que el próximo lunes, día 18, eh, se tendrán reuniones por parte del presidente de la Junta de Castilla y León... ...con los portavoces de los grupos parlamentarios e incluso de las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León. Los horarios, por si sí, lo estiman oportuno conocer, eh, a las diez y media recibirá al PSOE a las 11 horas a UPL-Soriallá, a las 11.30 al Grupo Mixto, integrado por Podemos, Ciudadanos y por Ávila, a las 12 horas a Vox y a las 12.30 al Partido Popular. Se trata de una reunión donde se quiere es favorecer la participación, conocer la opinión de los distintos grupos políticos y llevar, por tanto, ante el presidente de Gobierno la posición de comunidad en torno a estos asuntos y, por tanto, seguir defendiendo los intereses conjuntos de Castilla y León, el diálogo Sigue siendo una seña de identidad de este Gobierno y el presidente de la Junta de Castilla y León quiere hacer partícipe de este diálogo, de esta participación a todos los grupos políticos en la medida que quieran aportar diversas cuestiones para posteriormente ya trasladar esta posición de la comunidad al presidente del Gobierno de España. la pasada legislatura. No fue convocado el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que es acertado que en esta ocasión sí si se le eh, reciba, y aunque sea en el contexto de estas otras reuniones que les he manifestado, pues bienvenido sea y el presidente de la Junta de Castilla y León aprovechará esta reunión para relatar los temas más importantes que afectan a la comunidad y también a aquellos que sean objeto del contenido de estas reuniones que les he señalado anteriormente. Y, en segundo lugar, y ya para terminar, en relación con los incendios... ...que están afectando de forma muy grave a nuestra comunidad autónoma. En este momento, los relativos a la provincia de Salamanca... ...que son los más preocupantes, se encuentran sin llamas. Cuando digo este momento me refiero en esta ocasión. Esto nos supone que no haya que estar muy atento... ...porque ahora el reto es afianzar esta circunstancia. Llevará el trabajo intenso de las próximas horas... ...y seguramente de los próximos días, donde habrá que perimetrar... ...donde habrá que asegurar la extinción completa de estos incendios pero yo creo que desde aquí es digno de reconocer el trabajo conjunto de todos. Desde aquí quiero tener unas palabras de reconocimiento a todos los profesionales que han participado en estas actuaciones, también los relativos a los medios que han colaborado por parte de la UME y de los medios del Estado y la coordinación que ha habido, en este caso, con la comunidad de Extremadura, eh, con las que hemos trabajado de forma muy intensa y conjunta, eh, también procurando que el impacto hacia nuestra comunidad autónoma fuera el menor posible como consecuencia de estos incendios y de, este, eh, y, y de este desastre desde el punto de vista ambiental. Creo que ha habido una muy buena colaboración. El presidente de la Junta de Castilla ha estado en contacto permanentemente eh, con el presidente de Extremadura. Se ha estado colaborando a través de un operativo único entre ambas comunidades autónomas, trabajando en Extremadura y tratando también de evitar que el impacto sobre nuestra comunidad autónoma fuera el menor posible. Y, sin más, eh, pues quedo a su disposición para cualquier asunto que estimen oportuno eh, formular sobre esta cuestión o sobre cualquier otra. Sí, sobre la reunión del presidente con, de, de los presidentes, del presidente Mañuco con el presidente Sánchez, no sé si nos puede acotar un poco la fecha en la que se va a producir, eh, ya que si la reunión con los grupos es el lunes, me imagino que será cuanto antes. Y si ha esbozado en el Consejo de Gobierno un poco las líneas que él pretende abordar con, con Pedro Sánchez en este encuentro, aunque se ponga en común con los grupos otras cuestiones. Gracias. Pues todavía no tenemos fecha. Sí que anticipó el gabinete del presidente del Gobierno el deseo de que se pudiera celebrar en este mismo mes de julio. Y Por tanto, es en lo que estamos eh, en ese horizonte. Seguramente sea a finales del mes de julio, cuando pueda Producirse En todo caso, por eso era oportuno comenzar la semana que viene con esta reunión, eh, ante la expectativa de que pudiera ser también en los días eh, siguientes y, en este caso, entre la próxima semana y la semana eh, posterior. ¿Qué temas eh, y qué asuntos puedan ser objeto de interés o pueda plantear el presidente de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que alguno más pueda plantearse por alguno de los miembros que asistan a estas reuniones, de los portavoces o…? de los grupos parlamentarios o de distintas formaciones políticas y sin tampoco prejuzgar cuál pueda ser la posición de ellos respecto a esos asuntos, yo creo que hay cinco materias, si tuviera que destacar entre ellas cinco fundamentales, que tienen que ser de objeto de tratamiento y seguramente de análisis en estas reuniones y la que posteriormente tengamos con el presidente del Gobierno. En primer lugar, y ya lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, la petición de un pacto por la sanidad, en donde se tienda a asegurar la disposición de profesionales sanitarios, una carencia que tenemos en todas las comunidades autónomas, donde todo el proceso MIR, pero también todo el proceso de certificación y cualificación de la formación, pues tiene que ver con este objetivo, el Pacto por la Sanidad. El segundo sería las infraestructuras, que es un tema también prioritario para nuestra comunidad autónoma, la más extensa dentro del conjunto nacional. En tercer lugar, la EBAU única, dentro de este contexto de la calidad de la educación pues tenemos que hablar e insistir en algo en el que creo que todos estamos de acuerdo y que es una posición de la comunidad autónoma, que es la BAU única donde los estudiantes de Castilla y León, sin lugar a duda, están entre los mejores preparados del contexto nacional. La financiación autonómica, que se presentó un primer documento que fue objeto de respuesta en el mes de enero de este año 2022, pero que no hemos tenido nuevas noticias. Y, finalmente, el mapa del transporte. Eh, que saben ustedes que tiene intención el Gobierno, en su planteamiento inicial, de dejar sin servicio un total de 346 paradas y 346 municipios de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, es un perjuicio muy claro, tal y como está planteado para el mundo rural para los servicios públicos y, en este caso, los servicios del transporte y, especialmente en este momento, en estas circunstancias donde seguramente muchos ciudadanos pues, dependan del servicio público para hacer muchas gestiones. Quizás serían, fundamentalmente, estos cinco eh, los iniciales para estas reuniones previas y para plantear, sin prejuicio de que puedan surgir alguno más, el Pacto para la Sanidad, las infraestructuras, la edad única, la financiación autonómica y el mapa del transporte. Todavía es pronto para saberlo y, lógicamente, además, el incendio ni siquiera ha sido extinguido ni perimetrado, lo que está ahora es sin llamas. Ahora hay que insistir en afianzar estas circunstancias, pero sí que de los datos que tenemos a este momento, y siempre con carácter muy provisional, y le ruego que como tal los tome, los dos incendios fundamentales de los que estamos hablando, el que afecta a Monsagro, estaríamos hablando en la parte de Castilla y León, que es la menos afectada, unas 2.500 hectáreas, y el que afecta a Candelario, 800 hectáreas. Estaríamos hablando, entre los dos incendios de Salamanca, unas 3.300 hectáreas. Una cifra ciertamente relevante. Eh, tómelo como provisional, pero ante la petición suya de que vayamos dando algunas primeras cifras, pues esta es la que le podemos ofrecer en este momento. Eh, esperamos y vamos a trabajar intensamente, lógicamente, para que lo que hoy está sin llamas, pues podamos avanzar en su afianciamiento y en su posterior parimetración. Hola, buenos días. Sí. Eh, me gustaría preguntarle por algunas cuestiones. Sí. Eh, la petición de algunos sectores de bonificar los billetes a Madrid para la gente que va a trabajar a, en la línea que ha hecho el Gobierno como complemento. ¿A qué se atribuye que Castellón tenga la segunda mayor inflación por segundo mes consecutivo ante territorios pues, que pueden ser parejos como Andalucía, que tiene menor dato? Eh, ¿La huelga del 112, que es mañana? Y luego la petición de la Frente que se convoque los planes de empleo locales. Gracias. Gracias. Pues gracias a usted. Permítanme que consulte algún dato, porque son cuestiones todas ellas muy, muy interesantes, pero también muy, muy diversas. Y casi prefiero contestarle del tirón antes que, que ir parando cada vez que, que vayamos avanzando, ¿no? Bien, en primer lugar, eh, y si me permite, también contestando por el orden en el que usted lo ha eh, pedido, la bonificación de los eh, billetes. Eh, bueno, lo que vemos aquí es una cierta improvisación. Tengan ustedes en cuenta que el propio Gobierno de España planteó hace muy pocos días una determinada bonificación de estos billetes a través de un decreto ley que ni siquiera todavía ha sido convalidado por el Congreso. Y con carácter previo a la convalidación ya se anuncia… Otro decreto ley que va a cambiar el que todavía ni siquiera había sido convalidado, con lo cual estamos ante una cierta improvisación, una cierta precipitación de quien no sabe realmente cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir a este respecto. Nosotros sí que tenemos bastante clara la hoja de ruta en materia del transporte. Saben ustedes que nosotros pusimos en marcha en su momento el bono rural y lo hicimos totalmente gratuito. Castilla es la referencia en lo que tiene que ver con el transporte a la demanda y, además, no hace mucho pusimos en marcha la gratuidad de ese bono de transporte en el ámbito rural, favoreciendo al mundo rural. Eso es algo totalmente contrario con la política del transporte para el mundo rural que hace el Gobierno de España. Mientras la Junta de Castilla y León pone en marcha el bono rural y lo pone gratuito, el Gobierno de la nación lo que está planteando es la reducción de las rutas de transporte que dependen de la regulación nacional, la reducción de 346 paradas y la reducción de la prestación del servicio en 346 municipios. Tenga usted en cuenta que esa falta de compromiso con el mundo rural se manifiesta cuando una de las cuestiones más importantes del bono que se ha anunciado es el que tiene que ver con el transporte de cercanías, en materia ferroviaria y castellón y muchas comunidades autónomas con gran presencia de lo rural no tienen ninguna ruta de transporte de cercanías. Por tanto, en algunas de estas medidas tan importantes no se va a beneficiar al mundo rural y, cuando se plantea la mirada hacia el mundo rural en materia del transporte, lo que se plantea es para reducir los servicios que ahí se prestan. Es lo contrario de lo que hace la Junta de Castilla y León, donde pusimos en marcha este bono rural lo hicimos gratuito. A esto se han unido, por ejemplo, los convenios que teníamos en colaboración con la Comunidad de Madrid. Plantea usted las conexiones con Madrid desde Ávila y desde Segovia, que son extraordinariamente más económicas y lo son durante mucho tiempo. Esta no es una medida temporal, como la que plantea el Gobierno, sino estructural para los próximos años, el, la, el trabajo que estamos haciendo para avanzar hacia eh, la aportación económica de la Junta de Castilla en un servicio nacional, que es el ferrocarril y, en este caso, las eh, subvenciones hacia Renfe eh, viajeros y lo que nos va a permitir en las vías de obligación de servicio público. Pues Es un planteamiento de reducción de esas tarifas. Hace ya tiempo que el convenio se envió a Renfe. Estamos a la espera de que cuanto antes lo podamos firmar y supone una reducción importante en la aportación de la Junta de Castilla y León. Y saben ustedes que, dentro del plan de medidas, llevamos ya un tiempo bonificando con un porcentaje los abonos de titularidad de Castilla y León en el transporte público. Esto lo vamos haciendo y, además, la congelación de tarifas para el resto, que también lo venimos planteando. Es una política ciertamente distinta de la que allí se refiere y, por tanto, la nuestra es muy clara. El bono transporte rural gratuito, la reducción del coste el precio que se paga del transporte, la aportación económica desde Ávila y Segovia para acceder a Madrid y esta colaboración con REFE para reducir el coste del transporte de los bonos de viajeros, incluso una competencia que no es autonómica, como es el transporte ferroviario, para estos bonos, en el caso de las personas que están empadronadas en nuestra comunidad autónoma. El segundo de los aspectos que usted planteaba es el de la inflación. El dato es extremadamente negativo, una inflación de dos dígitos, Hace ya 37 años que no la teníamos ni en España ni en Castilla y León y, además, viene aparejada de una clara pérdida del poder adquisitivo por parte de muchísimas personas, de muchísimos trabajadores. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de que haya algunas décimas diferenciales entre unas comunidades autónomas y otras? Básicamente, es el distinto peso que cada uno de los grupos en materia del cálculo del IPC tienen en cada una de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, como Castilla y León, donde el peso de la vivienda es menor en el cómputo de la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque tenemos un coste de la vivienda claramente inferior y las personas de Castilla y León eh, pagan menos por, eh, o destinan menos porcentaje de sus ingresos a la adquisición o al alquiler de la vivienda. Y, sin embargo, hay otros capítulos de esa cesta de la compra donde el peso de Castilla y León es algo mayor, básicamente, en materia energética… Y en materia del consumo de alimentos, en materia de energética, pues por el hecho de que en una comunidad tan extensa como la nuestra y tan dispersa, pues lógicamente el coste eh, para el ciudadano medio de nuestra comunidad autónoma del transporte y del coste del combustible en el peso global del gasto es mayor que en otras comunidades autónomas menos dispersas, donde el uso del transporte privado es menos eh, eh, necesario, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando crecen más aquellos eh, eh, factores que en una comunidad autónoma tienen más peso dentro de esa cesta, pues esa inflación tiene alguna décima más y viceversa. En este caso, pues el coste de la vivienda en los últimos meses ha crecido menos que la media y, sin embargo, los principales incrementos de coste han sido en materia energética y en materia de alimentos, que son dos Apartados o dos grupos dentro de la cesta de la compra que tienen algo más de peso en Castilla y León que en el conjunto nacional y eso determina, lógicamente, que el diferente crecimiento de algunas materias dentro del contexto nacional tiene, a su vez, un diferente impacto en la inflación en función del territorio en el que estamos hablando. Esto ocurriría por territorios, pero ocurriría por personas, lógicamente, el impacto… Para una persona en Castilla y León o fuera de Castilla y León, en su cesta de la compra, de la subida del precio del combustible es mayor para una persona que usa el coche todos los días para ir a trabajar que aquella otra que va andando al trabajo. Pongo por caso, pues esto ocurre en la, en la relación con el análisis por comunidades autónomas, donde en el caso de Castilla y León es mayor el peso de la cesta de la energía y es mayor el peso de la cesta de los alimentos. En todo caso, a medida que, lógicamente, estamos viendo… Que hay una temporada donde parece que el precio de la vivienda comienza a crecer y en el contexto del horizonte en el que el, eh, veremos cómo evoluciona el precio de la energía, pues es lo que va a determinar el diferencial de cada comunidad autónoma respecto al resto. Una comunidad parecida a la nuestra en dispersión territorial como es Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues tiene algo más de inflación que la que tenemos nosotros. Es el mismo caso que les señalaba antes. Tiene mucho que ver ese elemento diferencial con la necesidad del coste del servicio del transporte privado para esos desplazamientos. La huelga del 112, que es la otra cuestión que usted me planteaba, estamos ante uno de los servicios más valorados en el contexto de Castilla y León y, por tanto, desde aquí hay que agradecer a todas las personas que prestan servicio en esta materia, aquellas que lo hacen. Siendo empleados públicos y que trabajan allí en el servicio del 112, en una u otra función, y aquellos que lo hacen a través de empresas prestadoras de servicios, que también las hay y, en este caso concreto, son las que manifiestan una discrepancia sobre sus condiciones laborales con la empresa que les tiene contratado. Nosotros, ¿de aquí qué hacemos? Llamamos al diálogo y al intento de acuerdo entre las partes, entre la empresa y entre los trabajadores en este asunto, que se busque un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y también que permita, sobre todo, prestar y seguir prestando, como se está ahora, un buen servicio al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y, en ese sentido, es lo que ha sido siempre nuestra tarea de intermediación, desde la consejería competente en la gestión del 112, que es la consejería de en medio ambiente, por sus competencias en materia de protección civil, o la Consejería de Sanidad, que también ha tenido alguna reunión porque se beneficia especialmente de un servicio de estas características, de esta naturaleza. Y, por último lugar, me planteaba usted una cuestión en relación con el plan de empleo local. Eh, lo que me comentan es que eh, durante este mes de julio... Está previsto convocar un total de 176, eh, perdón, 172 millones de euros de diversas líneas para promover el empleo, la formación y la orientación laboral, 172 millones de euros de convocatorias previstas para este mes de julio, entre lo que ya se ha convocado, que algunas han convocado y lo que se convocará eh, próximamente. Saben ustedes que ha habido una dificultad este año como consecuencia de la aplicación de la nueva reforma laboral, que es la dificultad que muchos ayuntamientos tenían para a, m, llevar a cabo sus contrataciones habituales. ¿Básicamente por qué? Pues porque, como ustedes saben, el contrato que se generaliza a, con esa reforma laboral es el eh, eh, contrato de fijo discontinuo, eh, como alternativa al contrato temporal de varios meses, que es el que tenían anteriormente las corporaciones locales para este tipo de contrataciones. Eh, había una excepción en la propia reforma laboral que decía que, cuando el contrato tenía que ver con aspectos relativos a planes de empleo, pues eh, se podía seguir por contratos temporales, por el aspecto que tienen, lógicamente, en el ámbito social y formativo. Pero estos planes de empleo eh, solo los podían desarrollar las Administraciones públicas que tienen competencias en políticas activas de empleo, que podrían ser el Estado o la Junta de Castilla y León, pero no estaba claro que fueran los ayuntamientos. Y los propios ayuntamientos nos planteaban también la dificultad que tenían de contratar, alguna persona de carácter temporal a través de estas líneas de apoyo, si finalmente ese contrato se pudiera interpretar como un contrato fijo discontinuo y, por tanto, pudiera ser empleado fijo dentro de esa corporación local para los próximos años, cuando la vía ordinaria de acceso a la Administración pública es por mérito y capacidad, no a través de un contrato en materia de eh, un plan de empleo local para la prestación de un servicio. Y es por eso por lo que ha habido que trabajar claramente en la definición de estos planes de empleo y sortear un poco las dificultades y los perjuicios que ha causado para muchos trabajadores en su acceso al empleo esa reforma laboral de la que estoy hablando. Y eso es lo que se ha conseguido solucionar y eso es lo que permite la convocatoria de todas estas ayudas, que, lógicamente, son por el mismo periodo el que hubiera estado establecido inicialmente. Sí, buenos días de nuevo. Yo que sí. tenía dos cuestiones. En primer lugar… Eh... Siguiendo con el transporte que apuntaba mi compañera, ayer Oscar Puente pidió a la Junta que complementara la bonificación del transporte urbano de Auvasa. Eh, ellos han planteado una bonificación del 30% y piden eh, que la Junta contribuya para llegar a una bonificación del 60% en los abonos del transporte urbano en Valladolid. Y, por otro lado, y se ha conocido las previsiones económicas de Bruselas. Eh, ha mantenido el crecimiento económico en España para este año, pero rebaja el de 2023 y apunta a que la inflación seguirá disparada en el conjunto del país, como lo interpreta la Junta y si tiene pensado ya modificar la previsión de crecimiento para este año de alguna manera o ya incluirlo directamente en el presupuesto de, del próximo año. Gracias. Bueno, yo creo que en el tema este de las transporte, del transporte hay que ser también eh, respetuoso con las competencias que tiene cada Administración pública. Eh, el Gobierno ha decidido plantear su, eh, pl su plan en relación con las competencias que tiene el Gobierno, que son muchas, eh, en el ámbito de su actividad y especialmente en el ámbito del ferrocarril, como usted conoce. Eh, los ayuntamientos lo podrán hacer en el ámbito que les corresponde, que es el ámbito del transporte urbano. Y la Junta de Castilla en el ámbito que nos corresponde, como Junta de Castilla, que es el transporte interurbano, que es lo que estamos haciendo. Lógicamente, no podremos disminuir el precio del bono rural, porque ese bono rural ya en Castilla no es cero desde hace un tiempo. No es una cosa coyuntural, es una cosa ya estructural no es algo que hayamos planteado por una situación de dificultad concreta, nos parece una cosa de justicia, que es favorecer el transporte y, especialmente, a las personas que viven en el mundo rural. Y hemos hecho otras actuaciones dentro de las competencias que tenemos para el transporte interurbano, como es la reducción del coste de los bonos o como es la congelación de todas las tarifas en esta materia para el resto de los usuarios que no tienen bonos. Creo que, desde ese punto de vista, nosotros nos corresponde, como Administración autonómica, actuar donde nos corresponde actuar, que son nuestras competencias, que es el transporte interurbano, que básicamente afecta al mundo rural y, por tanto, yo creo que ese es el esfuerzo que se nos pide. Las personas que tienen más dificultades, que a veces no tienen capacidad de transporte por un medio propio y que, además, por vivir en el mundo rural necesitan más de transporte, son las que más tenemos que apoyar, las que viven en el mundo rural, que, además, es nuestra competencia, el transporte interurbano. Respetamos mucho las competencias que tengan las corporaciones locales en el ámbito del transporte urbano y las que puede hacer el Gobierno de la nación en el ámbito nacional, aunque, como les digo, cuando se hace especial hincapié, sobre todo, en una cuestión como el transporte de cercanías… Pues resulta que en Castilla y León no hay ese transporte de ferrocarril por cercanías y no nos podemos ver beneficiados como las comunidades autónomas que sí eh, lo tienen. Eh, la segunda cuestión que usted planteaba, las previsiones eh, económicas. Eh, bueno, la realidad es que lo que vamos viendo es que es difícil hacer eh, predicciones eh, y que además están cambiando de un momento para otro. Nosotros hicimos una en su momento, ahora ya casi un año como consecuencia del escenario macroeconómico para el año 2022. La previsión nuestra un crecimiento del 4,9 Para aquí, algunos en Castilla y León nos criticaron de hablar de exceso de pesimismo. La IREF, recordarán ustedes, que dijo que era una previsión bastante realista, era una previsión casi tres puntos menor que la media del conjunto nacional. Hoy incluso se ve que es superior, porque el escenario del que estamos hablando es uh, inferior a esa previsión que hicimos inicialmente. Yo creo que todavía quizás sea pronto para hacer un recálculo del nuevo crecimiento, porque durante este verano pues, vamos a ver cómo evoluciona algunas de las cuestiones fundamentales para nuestra comunidad autónoma y el impacto que esto tiene sobre la evolución del, de, de la producción y de los diferentes eh, productos. Pero es verdad que va a ser menor de las previsiones que hicimos inicialmente, que ya de por sí eran bastante realistas, pero también es cierto que desde el mes de septiembre, octubre del año pasado hasta esta ocasión han pasado muchas cosas que han deteriorado el crecimiento, no tanto como el deterioro que se produjo en el contexto nacional, que es una rebaja mucho más importante que la nuestra, pero sí lo suficiente para pensar que las previsiones que tendríamos que hacer son algo más a la baja. Yo creo que cuando presentamos la contabilidad de Castilla y León del último trimestre ya planteábamos alguna cuestión en ese sentido, de que seguramente el crecimiento podría ser menor claramente del inicialmente eh, previsto. Eh, esto tiene un impacto no solamente para este año, sino también para los sucesivos y, en la medida en que, lógicamente, algunos de los factores que estamos atravesando pues, sigan persistentes en el tiempo, pues, las previsiones para el año 2023 pues, eh, seguirán siendo especialmente preocupantes. Lo que hemos tenido hasta aquí pues, ha sido preocupante, lo que viene puede ser todavía más. Eso no quita para nada la idea que tenemos nosotros de la Junta de Castilla en nuestras previsiones, que es que seremos de las primeras comunidades autónomas que antes recuperen el nivel de PIB previo a la pandemia y, por tanto, estaremos alcanzando el nivel de PIB del año 2019 antes de que lo alcance el conjunto o la media nacional. Es una previsión que seguimos manteniendo a día de hoy. Pero es verdad que algunas de las variables que han hecho eh, afectar muy negativamente al crecimiento siguen plenamente activas en este momento. La inflación, los costes de la energía, el contexto nacional e internacional que atravesamos la previsión de aumento de los tipos de interés, la dificultad de acceso a algunas materias primas y algunos semicomponentes de la cadena industrial en nuestra comunidad autónoma son elementos perjudiciales. Si a esta eh, posibilidad de las próximas semanas de incremento de los tipos de interés, se une el aumento de impuestos y, especialmente, si estos impuestos que han sido anunciados por el Gobierno se trasladan hacia los consumidores, pues, lógicamente, el impacto sobre el crecimiento económico todavía va a ser mayor del que preveíamos inicialmente, porque ese es el problema muchas veces de cuando se hacen iniciativas demagógicas, que en el pasado no se ponían por ser demagógicas, ahora deciden ponerse para garantizarse la estabilidad durante algunos meses más en el Gobierno, pero tienen el problema de que pueden afectar negativamente al crecimiento económico y pueden afectar también negativamente a la capacidad de compra de muchos consumidores y empresas. Veremos a ver en qué medida esto uh, se, pueda, se traslada o no a los consumidores finales este incremento de los impuestos que ha anunciado el Gobierno de España. Sí, dos cuestiones. La primera sí. sobre el diálogo social. El consejero de Empleo e Industria anunciaba el otro día que se iban a renegociar en las mesas de, de las seis consejerías los acuerdos alcanzados. Ayer en las dos primeras del Partido Popular se ha suscrito ya todo lo firmado y lo pactado. No sé si esto ya abre una brecha en este sentido, en lo que considera el Partido Popular, que no hay nada que renegociar en estas mesas. En cambio, Vox considera que sí. Eso es eh, una primera cuestión. Y en segundo lugar, para la reunión de mañana con Tifuli System, la empresa que se va a Zaragoza, no sé qué le va a manifestar la Junta a los trabajadores que ya le piden a la Junta que intervenga directamente ante lo que considera una situación muy rara, dado que es una empresa que mayoritariamente su trabajo se destina a Renault a su factoría Villamuriel. Gracias. Bien, plantea dos cosas en relación con el diálogo social. Eh, la voluntad con la que estamos yendo a todas las mesas es la misma. Es la voluntad de alcanzar acuerdos de mano tendida y de plantear eh, posibilidades de nuevos acuerdos pensando en el futuro de Castilla y León y en los intereses también conjuntos de trabajadores y empresas de nuestra tierra. Eh, fue algunas de las conclusiones que se tomaron en la reunión que el otro día presidió el presidente de la Junta de Castilla y León del Consejo del Diálogo Social. Convocar mesas por parte de las seis consejerías afectadas en el ámbito del diálogo social y proceder a trabajar en torno a lo que pueden ser nuestras propuestas en torno a estos acuerdos o a estas materias de futuro. Estas seis mesas y esas seis consejerías han trabajado ya para establecer convocatorias para este mes de julio, incluso algunas esta misma semana, ayer dos consejerías, hoy otra, y determina claramente nuestra voluntad de alcanzar acuerdo y diálogo en torno a esta materia, a las que se puedan plantear si hay mucho que negociar, sí que hay mucho que negociar, sin lugar a dudas. Eh, nosotros, lógicamente, tenemos la voluntad de cumplir los acuerdos eh, vigentes y tenemos la, la, tenemos la voluntad también y la oportunidad de tender la mano para intentar negociar nuevos acuerdos y alcanzar eh, en torno a nuevos acuerdos pues eh, consensos con trabajadores y con… Eh, representantes de los empresarios de nuestra comunidad autónoma. Ayer fue un paso en esa dirección y estimamos tener nuevos pasos en la dirección. Pero también les digo que siempre los acuerdos del diálogo social son complicados. Si alguien piensa que en la primera reunión de un acuerdo del diálogo social se producen los compromisos y los acuerdos, pues realmente es no conocer el diálogo social. El diálogo social requiere esfuerzo de aproximación, requiere tiempo y requiere consenso. Voluntad de acuerdo yo noto que hay por parte de todos los intervinientes y que esto se pueda traducir en un acercamiento suficiente de las porturas para alcanzar acuerdos. Seguro que en algunas materias sí, quizá no en todas, pero esto nos ha pasado históricamente en Castilla y León, donde hemos sido capaces de acordar muchas cosas y algunas pues no las hemos podido acordar pues, porque no había capacidad suficiente de buscar puntos de encuentro definitivo entre de todas las partes, pero ojalá al final sean muchos más los acuerdos que los desacuerdos. Eh, en relación con la empresa te Teixisten que usted me plantea, que es el sector de automóvil, en primer lugar, yo quiero desde aquí… Eh, comenzar poniendo en valor y agradecimiento y agradecer eh, la noticia que esta misma semana ha hecho el Grupo Renol de volver a este nuevo turno de tarde en Palencia. Suponen 700 puestos de trabajo nuevos, suponen 300 trabajadores que se habían desplazado a Valladolid que puedan retornar a su puesto de trabajo. En definitiva, más de mil personas beneficiadas de esta decisión. El sector del automóvil está pasando serios problemas dentro del contexto nacional. Fue un error, creo yo, la subida de impuestos y la subida del impuesto de matriculación que planteó el Gobierno el año pasado y que aprobó el Gobierno el año pasado sobre el sector del automóvil. Dijimos que iban a tener consecuencias y las consecuencias las vemos porque, lógicamente, se ha deteriorado el volumen total de ventas del sector del automóvil en el conjunto nacional y la demanda de automóviles es algo menor este año incluso de lo que fue el año pasado, que ya fue un año ciertamente negativo. En este contexto es digno de reconocer el compromiso que siempre ha tenido Renault con esta comunidad autónoma y que se refleja en esos 700 nuevos empleos y en esas más de mil personas beneficiadas de esta decisión y en toda la cadena de valor que ha construido en torno a esto. Lógicamente, eh, cuando usted me dice que, no, que, que, que plantean que la Junta intervenga en relación con lo que es la relación entre un cliente y un proveedor de esa cadena de valor, la palabra intervenir quizá no sea más adecuada, básicamente porque no podemos intervenir desde el punto de vista de que sea nosotros, la Junta de Castilla y León, la Administración Pública, pero ni ninguna Administración Pública quienes podamos elegir los proveedores, ni los clientes de ninguna eh, compañía dentro de lo que el mercado ofrece. Sí que nos hemos ofrecido nosotros a establecer de cauce de diálogo entre las partes afectadas y de intentar encontrar una solución, si esa solución es posible. Y ojalá que lo sea. Hay 46 trabajadores afectados en esta situación. Y vamos a intentar buscar entre todos, y con la colaboración también de sindicatos y empresa, pues el mejor de los puntos de encuentro, si es que se puede alcanzar, para que se mantenga ese empleo y se beneficie a las personas afectadas por esa circunstancia que también a nosotros nos preocupa. Bueno, sí, siguiendo con el diálogo social, sí. ayer se recondujo de alguna manera en las consejerías de Familia y Educación, ratificaron los acuerdos vigentes pero se tiene que celebrar en la reunión de empleo. Yo no sé si esa voluntad de acuerdo que usted dice la observa también en el consejero, en la Consejería de Empleo. Y luego sobre los planes de empleo local, lo achacan a la reforma laboral. Otros años estos planes estaban firmados ya en primavera. No sé si se debe a la reforma laboral, como ha dicho usted en parte, o mmm, al cambio de titular en la consejería. Gracias. Pues sí, aprecio esa voluntad de acuerdo que usted me plantea y, con esa voluntad, vamos, además, todos los miembros de la Junta de Castilla y León a esas mesas negociadoras. Es un esfuerzo por parte de todos constituir estas mesas negociadoras y, realmente, eh, el sentido básico es intentar alcanzar acuerdo en torno a las mismas. Y, en segundo lugar, eh, el tiempo por el cual se van a contratar esos trabajadores va a ser el mismo que todos los años. El importe que se va a poner es exactamente el mismo y, si ha habido un retraso, es que, porque, obviamente, ha habido que firmar convenios con corporaciones locales que no ha habido que firmar en otras ocasiones para que estos convenios estuvieran, en términos jurídicos, amparados, dentro de la medida de lo posible, dentro de ese paraguas de eh, los planes de empleo, para no causar un perjuicio a tantos trabajadores como la reforma laboral les causaba. Es verdad que en Castilla y León hemos buscado esta alternativa. Nosotros creemos que es bastante posibilista, porque va a poder permitir desarrollar esos planes de empleo. Fue improvisado por parte del Gobierno cerrar esa puerta y es verdad que se ha trabajado muy bien por parte de diputaciones provinciales, de corporaciones locales, de Junta de Castilla y León, para abrirla y para incluirlas dentro de los planes de empleo y, por tanto, para firmar estos convenios previos a las convocatorias que se están poniendo ya en marcha. Hola, buenas. Eh, me gustaría saber dos sí. cuestiones. La primera, por, por un lado, eh, saber si la Junta de Castilla y León va a asumir alguna responsabilidad o tomar alguna decisión al respecto de la sentencia conocida ayer por el del Tribunal Constitucional sobre eh, la ley de caza que prohíbe. Es la caza del lobo al norte del Duero, eh, salvo las excepciones eh, justificadas y que además, eh, que a mí esto me parece bastante grave, eh, en varios puntos señalan que, que esta ley de caza eh, vulneran un orden constitucional de distribución de competencias eh, porque rebaja el nivel de protección medioambiental del lobo y también otro de los puntos eh, que también se señala que se ha incurrido en una inconstitucionalidad eh, inmediata e indirecta de manera sobrevenida. Y, por, por otro lado, volviendo al, al diálogo social, me gustaría que aclarase eh, la postura del, del Ejecutivo respecto al diálogo social, haciendo la cronología que, que hemos seguido. de eh, Primero se anuncian los recortes eh, por parte de, del vicepresidente, luego hay una reunión de, con vicepresidente y vicepresidente. Vice presidente con, con, con los representantes, que se llegan unas conclusiones y ayer eh, se llegan a otras diferentes eh, con las dos consejeras del PP. No sé si me podría indicar si es que cada consejería tiene un criterio diferente, hay un criterio único y, sobre todo, eh, que, que nos ayude a, a simplificar el mensaje eh, que se está lanzando a, a la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, plantea usted dos cosas. La primera de ellos, cuando se insiste con la ley de caza y la Junta de Castilla y León, quizá hay que comenzar recordando que la ley de caza es aprobada por las Cortes de Castilla y León y, por tanto, de haber algunas responsabilidades de los parlamentarios que formamos parte de las Cortes de Castilla y León, que además tuvo un amplio consenso. Creo recordar que se aprobó sin ningún voto en contra y solo con una abstención. Lo demás fueron votos a favor del resto de los grupos parlamentarios. Y, si eso es así, es porque pensábamos que el contenido de esa ley de caza era buena para nuestra comunidad autónoma y era positiva para nuestra comunidad autónoma. Lo que se hace y que usted plantea –y lo ha descrito muy bien–, el análisis jurídico de la sentencia no es de fondo, sino de forma, en el sentido de que lo que nos dice es que, desde el punto de vista de distribución de competencias… Esta competencia es de ámbito nacional y, por tanto, en ese caso las Cortes de Castilla y León se habrían extralimitado regulando una materia cuya regulación correspondería al Gobierno de España. En la medida en que el Gobierno de España aprobó el LESPRE en el mes de septiembre y, desde entonces, presentó recurso el propio Gobierno contra la ley de caza que había aprobado las Cortes de Castilla y León, es por lo que, al final, el tribunal ha dicho que, en este análisis de competencias, quien es competente para regular qué hacer con el lobo y la protección del lobo… No son las Cortes de Castilla y León, no es la Comunidad Autónoma, es el Gobierno de España y, por tanto, es la regulación de ámbito nacional. Esta es la decisión y, por tanto, nosotros, desde ese punto de vista, respetamos que exista esa distribución de competencias y que el ámbito nacional lo pueda regular. Lo que no compartimos es el fondo, en cómo se ha regulado por parte del Gobierno, que es que el Gobierno ha interpretado desde el punto de vista del lobo, que es de lo que es objeto este asunto, que eh, eh, eh, se rompe un equilibrio que había existido siempre en nuestra comunidad autónoma. Y el Gobierno ha planteado la ruptura de ese equilibrio. Había un equilibrio siempre en la comunidad autónoma entre la protección de la naturaleza y entre la protección de los ganaderos, y especialmente de los ganaderos extensivos y los ganaderos en el mundo rural. Y el Gobierno ha roto ese equilibrio, y lo ha roto en contra de los ganaderos, perjudicando al mundo rural, perjudicando a la ganadería extensiva, creando menos oportunidades en el territorio. No hay más que ver cuál es la evolución en los últimos tiempos de los ataques del lobo y no hay más que ver también cuáles son las circunstancias de la falta de compensación de esos daños por parte del Gobierno. Por tanto, al final de todo ello, y como resumen a lo que le he dicho, eh, las Cortes de Castilla y León eh, tomaron una decisión en esa ley de caza, el Gobierno de España recurrió contra las Cortes de Castilla y León porque pensó que eran las Cortes de Castilla y León quienes no tenían competencias en el ámbito autonómico y asumía el Gobierno la responsabilidad. Y si el Gobierno asume la responsabilidad, tiene que actuar con responsabilidad. Y por tanto, si el Gobierno tiene la responsabilidad en la gestión del robo, tendría que tener la responsabilidad también en ver cómo asegura la compensación de estos daños y cómo asegura esa estabilidad que teníamos en Castilla y León y que ha roto el Gobierno en favor y en respecto de la ganadería extensiva y del mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Porque aquí, cuando teníamos ese equilibrio en Castilla y León, hemos sabido proteger el lobo. Eh, se nos aplican ahora los mismos regímenes que se aplican en comunidades autónomas donde ya no hay lobo. Y se nos dice, hagan ustedes, por parte del Gobierno, lo mismo que se está haciendo en comunidades donde ha desaparecido el lobo. No sería más inteligente proteger el lobo con las políticas de las comunidades autónomas que han mantenido el lobo. No sería más inteligente por parte del Gobierno proteger al mundo rural, a los ganaderos y a la ganadería extensiva. Es que en esta rueda de prensa vemos ya dos decisiones del Gobierno que son muy lesivas hacia el mundo rural de Castilla y León. Una es todo lo que tiene que ver con su decisión de hacer desaparecer transporte público en el territorio, paradas de autobuses en 346 municipios de nuestra comunidad autónoma y todo lo que tiene que ver con el perjuicio ...que el Gobierno causa al sector de la ganadería, de la ganadería en el mundo rural, de la ganadería familiar y de la ganadería extensiva. Yo creo que tendría que reflexionar. Nosotros respetamos cuál es el ámbito competencial y podemos entender la decisión, naturalmente, que establece que la decisión y el ámbito competencial puede responder al Gobierno. Pero estamos muy cerca de la posición de las comunidades autónomas del noroeste que compartimos esta visión de que hay que buscar un equilibrio entre la protección de la naturaleza y la ganadería y el mundo rural... Y, además, somos las comunidades autónomas que hemos demostrado a lo largo de la historia que somos capaces de proteger y de garantizar la existencia del lobo. Y la segunda, perdón, la cronología que usted me planteaba, que si había alguna diferencia entre lo que se decía por nuestra parte el lunes y el miércoles. Yo estimo que no, porque yo creo recordar el lunes, eh, y además tuve la ocasión de salir, y, por tanto, por intentar recordar mis palabras, ahí decíamos que, primero, existía clara voluntad de la Junta de Castilla y León de dialogar clara voluntad de alcanzar acuerdos, de convocar a seis consejerías para establecer grupos que tengan como finalidad alcanzar acuerdos. Creo que era el consejero el que nos planteaba que podía haber 23 ámbitos de temas entre los cuales alcanzar acuerdos y que esa convocatoria de las mesas va a ser inmediata. Por tanto, no hay ninguna discrepancia con lo que ha pasado el miércoles, que es que la convocatoria fue inmediata, que ha habido voluntad de alcanzar acuerdos que se están hablando sin límite de temas en torno a estos acuerdos y que, ojalá, seamos capaces de acercar posturas entre todas las partes, algo que no siempre es sencillo, porque, además, no se trata solo de acercar postura entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos, sino también alcanzar posturas comunes entre los agentes económicos y sociales entre sí que a veces, como es natural, no siempre son coincidentes, pero ese es el valor del acuerdo social. Cuando firman en el mismo documento empresarios y trabajadores que, desde una visión conjunta, pueden compartir una filosofía de cosas que hacer común de todos. ¿Usted piensa que de, de los sindicatos y la patronal van a salir tan contentos de las reuniones con las consejerías de VOs como con las consejerías del PP? ¿Cree que los comunicados van a ser conjuntos, tan animosos y, y tan, tan contentos que han salido? Pues no lo sé. Tampoco yo diría que ayer se cerraron ningunos acuerdos ni que ayer la conclusión fuera que están preparados documentos concretos para convocar reuniones del diálogo social para la firma. Ayer se inició un modelo de trabajo. Yo creo que hay satisfacción de todas las partes en torno al clima que hubo. Mi deseo es que también hoy haya un modelo de trabajo y que haya satisfacción de todas las partes en torno al clima de ese modelo de trabajo que permita en el futuro alcanzar acuerdos en todos los ámbitos. Vamos a abrir, como siempre, aquí un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia y lo vamos a iniciar con César Fernández de Ileón. Cuando quieras, César, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, yo quería insistir con una cuestión que, plante que planteamos la semana pasada. Preguntamos por el detalle del supuesto incremento de casos de, de violencia intrafamiliar que justificaría la creación de una ley al respecto. Eh, se quedó de trasladar esos datos, de hacerlos públicos y. Una semana después no, no, eso no ha sucedido. Eh, queríamos saber si vamos a poder disponer de ellos y si hay un compromiso de la Junta para, para trasladarlos y hacerlos públicos eh, eh, en este tiempo. Gracias. No, yo no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta entonces, pero en torno a la violencia de género sí que hay un registro, porque está establecido legalmente y sí que además hay lo que ustedes llaman el biogen, que ha sido comúnmente conocido y hay una información periódica en términos de ese registro que llevamos las Administraciones públicas. En torno a la violencia familiar no existe este registro, lo cual no quiere decir que no exista violencia familiar. Sí que se disponen de datos que a veces hacen públicas la Fiscalía o hace públicos los tribunales de justicia o el Consejo General de Poder Judicial en sus informes. Yo, eh, a lo mejor, lo que me refería es que les podíamos proveer de esos datos, pero también son consultables por ustedes en términos de que no son datos elaborados por la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León y las administraciones públicas no tenemos un registro en torno a violencia en el ámbito familiar. No lo tenemos porque es un ámbito en el que no hemos regulado suficientemente y quizás es un ámbito en el que quizá tendríamos que regular más. Y ese es el objetivo de la ley que planteamos. Hay un problema… Y no se trata de mirar hacia otro lado cuando hay un problema, se trata también de resolverlo y de crear ese registro. Yo creo que hay alguna información que siempre es parcial y siempre es menor sobre el número de casos que ofrece Fiscalía y ofrece el Consejo General del Poder Judicial en sus memorias, que no disponemos y no elaboramos las comunidades autónomas, mucho menos una comunidad autónoma que no tiene competencia, en materia de seguridad pública y, por tanto, que tampoco tiene, como tal, fuerzas y cuerpos propios de seguridad pública para establecer registros de cuáles son las causas de cada uno de los casos de violencia. Pero, precisamente por eso, es por lo que tiene utilidad el que regulemos esta materia, porque hay un problema, hay una realidad, hay una realidad que a lo mejor no hemos abordado con la intensidad suficiente y algo tendríamos que hacer al respecto. En Zamora y en la opinión tenemos hoy a Carlos Gil. Cuando quieras, Carlos, buenos días. Buenos días, señor Carriedo. Yo le quería preguntar por el, por el plan eh, territorial de tierra de campos. Eh, piden los agricultores que no se deje a este sector fuera. No sé qué, cuál es su opinión al respecto. Respecto al lobo, eh, han tirado la toalla ahí a la Junta de Castilla y León después de esta sentencia. Y eh, Quería también saber si la Junta va a apoyar eh, de alguna manera, eh, ha anunciado la ministra que va a poner bonos tipo Aban para los eh, viajeros del AVE de Palencia, León, Zamora y, y Burgos. No sé si va a complementar la Junta en algo esta, este tema. Gracias. Pues tres cuestiones. El plan territorial de tierra de campos. Lo que hicimos el otro día fue una reunión con las diputaciones provinciales. Estuvieron, yo creo, que casi todos los presidentes de diputaciones provinciales. Me parece que tiene un papel importante a jugar en ese plan de tierra de campos. Es el primer plan que hacemos en nuestra comunidad autónoma de industrialización de un territorio que no se trata de recuperar la industria que tuvo, sino se trata de crear industria donde fue escasa la que hubo en su momento, si es que alguna hubiese en ese territorio. Fue muy bien recibido por parte de las cuatro diputaciones provinciales y, además, es un plan de ámbito eh, supra-provincial, porque afecta a cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma. Yo agradezco a las cuatro diputaciones provinciales, a los cuatro presidentes de diputación, su voluntad de colaboración y de acuerdo, lo que se trata ahora es de empezar a crear los grupos de trabajo. Lógicamente, hay un modelo dentro de la ley de industria de cuál es la composición de estos grupos, pero también es verdad que en un plan de tierra de campos que tiene un contenido especialmente rural, cuando hablemos de los aspectos relativos a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, puede ser muy oportuno –y coincido ahí con las OPAs– la presencia de las organizaciones agrarias y, por tanto, la posición que tengo y que veremos a ver en qué medida la podemos desarrollar y aplicar, contando con todas las partes, porque esta es una posición que tiene que ser conjunta– es que, cuando hablemos de los asuntos relativos al desarrollo rural y al ámbito de la competencia de agricultura y ganadería, pues demos cabida ahí a la participación de las organizaciones agrarias en ese punto y en esa parte del grupo de trabajo. En relación con el lobo, si ¿sí hemos tirado la toalla, no. Digamos que lo que nos dice la sentencia es que, desde el punto de vista competencial, quien es competente para regular el ESPRE y tiene capacidad para ello es el Gobierno. No hemos sido nosotros quienes presentáramos un recurso, nosotros hemos aprobado una ley, y luego el Gobierno aprobó el ESPRE y, después de aprobar el ESPRE, presentó un recurso contra la ley de caza que habían aprobado las Cortes de Castilla y León. Nosotros tenemos un recurso no porque no creamos que el Gobierno no tenga competencia para desarrollar esto, sino porque nos parece que ha habido un uso eh, de esa competencia contra el interés general. Y lo pensamos, no Castilla y León, el resto de las comunidades autónomas donde el sistema es presencia del lobo, que precisamente es en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en Castilla y León que estamos trabajando conjuntamente, que estamos presentando una línea de trabajo jurídica ante los tribunales conjunta y, por tanto, ni la Junta de Castilla y León ni, creo yo, que las otras comunidades autónomas afectadas vayamos a tirar la toalla, porque nos parece que lo que ha hecho el Gobierno es claramente perjudicial para el territorio, para el mundo rural, para los ganaderos y, especialmente, para los ganaderos de extensivo y los ganaderos de carácter familiar. Y lo último, nosotros lo que le estamos pidiendo al Gobierno en estas líneas, pero no solamente… La línea que usted señala, la de Valladolid-León y, y, y Palencia, o Valladolid-Palencia-León, que también lo pedimos, sino la que llega a Zamora y la que llega al resto de puntos de nuestra comunidad autónoma, es que todas las líneas de velocidad alta de estas prestaciones sean declaradas obligación de servicio público por parte del Gobierno. Esto es lo que le estamos pidiendo y esa obligación de Servicio Público garantizaría algunos servicios y garantizaría también la capacidad de todas las partes de intentar llegar a acuerdos que nos permitieran rebajar en algo el precio que actualmente se está pagando por esos bonos de transporte y, por tanto, esa es la petición. No recuperar los servicios que ya hubiera, no mejorar algún tipo de servicio concreto, no mejorar un horario específico, que todo es bienvenido si es que se va recuperando los servicios que subieron antes de la pandemia, sino fundamentalmente que se declare obligación de servicio público. Y ahí seguimos insistiendo en que todas las líneas de altas prestaciones de alta velocidad de Castilla y León sean declaradas por el Gobierno obligación de servicio público. Pues cerramos este turno telemático de hoy en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio, adelante. Buenos días. Buenos días, espero que se me escuche bien. Yo dos preguntas muy breves. La primera era... Si va a haber más eh, fondos Next Generation para el resto de los hospitales que, que no tienen equipamiento en, en estos cuatro que se han anunciado hoy. Y luego, por otro lado, me sorprende que con la despoblación, ya no solo las ayudas al funcionamiento de las empresas, sino otros temas más globales sobre la despoblación, no sean uno de los puntos que quiere tratar la Junta de Castilla y León. Su, este gobierno en su primera el presidente Mañuco en su primera reunión como presidente de la Junta con, con Pedro Sánchez. Gracias. Sí, aunque se vaya con alguna dificultad creo haber entendido su pregunta. La primera, si no me equivoco y si no me corrige usted, es si va a haber más fondos Next Generation para los hospitales de Castilla y León. Efectivamente, los va a haber hasta agotar la disponibilidad de los mismos y, en la medida en que siga habiendo necesidades de inversión en los hospitales, los financiaremos con fondos autónomos propios de la Junta de Castilla y León. Por tanto, un doble sentido. Aprovechar todos los fondos disponibles para la mejora de los servicios en el ámbito sanitario y, en segundo lugar, hasta el límite en que estos fondos no fueran suficientes, disponer de otros fondos, como puedan ser fondos autónomos, para hacer estas inversiones. Ahí viene una respuesta muy clara en relación con la provincia de Soria, que es que nosotros reafirmamos nuestro compromiso con las obras del Hospital Santa Bárbara y reafirmamos nuestro compromiso, en este caso, con el acelerador lineal y con la radioterapia en Soria. En segundo lugar, decía usted que entre los cinco temas que yo he señalado le llamaba la atención que no viniera algo que hemos venido reivindicando, y tiene usted razón, que es la existencia de esa denominada fiscalidad favorable o, con ser quizá más precisos, la reducción de las contingencias comunes en la seguridad social por un importe equivalente al 20% de los costes laborales en la provincia de Soria. Es algo que hemos pedido para Soria, Cuenca y Teruel. Pero, como de lo que se trataba aquí, previo primero a la reunión y, luego, segundo, también por respeto al propio presidente del Gobierno, no es entrar al detalle de cada uno de los puntos, sino hablar de las grandes materias, no la posición específica de cada una de ellas. Pero, evidentemente, la cuestión que usted plantea será una de ellas. Será una de ellas porque lo ha sido siempre porque es una posición clara que ha mantenido el presidente de la Junta de Castilla y León, porque es una opinión compartida con el presidente de Castilla la Mancha y con el presidente de Aragón y porque nosotros, que hemos puesto en marcha un plan Soria para Soria, creo que en este momento lo que falta en Soria es cumplir esto que nos habilitó ya la Unión Europea y, por tanto, insistimos en la necesidad de poner en marcha una reducción de las cuotas por contingencias comunes en la seguridad social por un importe equivalente al 20% de los costes laborales en la provincia de Soria. ¿Alguna pregunta más? Sí. Eh, me gustaría saber, en cuanto a la violencia intrafamiliar eh, cómo podemos tener eh, la sensación de que, o, o, o que existe un problema si no sabemos el número de casos. Normalmente es el número de casos el que nos da, la, nos da un indicio de que hay un problema en algunas, en cualquier circunstancia, violencia de género o violencia intrafamiliar. Y luego me gustaría saber, que no hemos preguntado, ¿Cómo está la pandemia? ¿La séptima ola ya está remitiendo? Se está, ¿Siguen los, los hospitales con un cierto, con un cierto incremento de, de camas ocupadas por los pacientes con COVID? ¿O se está reduciendo? Gracias. Un momentín. Disculpen que voy buscando quizás... El dato ya lo ha encontrado. Uh, las dos cuestiones que usted plantea, ¿cómo sabemos que hay casos eh, de violencia intrafamiliar, entra, entra. que hay un problema de violencia intrafamiliar, eh, a pesar de que no existe una estadística o una regulación específica de cómo computar estos datos? Bueno, yo creo que ustedes también son conscientes y recogen en los medios de comunicación casos que podrían interpretarse como violencia intrafamiliar si hubiera una regulación específica sobre la materia. En la comunidad autónoma ha habido algunos recientemente, pues de hijos sobre progenitores, de violencia de nietos sobre abuelos y los medios de comunicación de la naturaleza van recogiendo casos de estas características. Es verdad que para el caso de la violencia de género sí que existe un protocolo, una regulación específica de cuándo un caso determinado de violencia de género pues se computa como tal, porque viene regulado formalmente y cuando, por tanto, comienza a formar parte de ese registro y de esa estadística. En el caso de la violencia entrefamiliar sabemos que existen casos. Ustedes, como, cas como, como medios de comunicación, recogen casos de esa violencia, recientemente alguno incluso en el ámbito de nuestra propia comunidad autónoma, pero, como tal, no existe la definición clara de qué se puede entender por este tipo de violencia cuando computar un caso de estas características y, por tanto, el concepto de cuál es la violencia y, por tanto, su inscripción en un registro. No es incompatible el hecho de que no tengamos un registro con el hecho de saber que hay un problema. De hecho, precisamente, quizá porque hay un problema es por lo que hay que regular. Si esto hubiera sido extendido a otro tipo de violencia… Nunca se hubieran creado los registros porque previamente al registro no existía el dato, pero sí que existía claramente eh, una evidencia de una violencia de género previa a las propias normativas reguladoras de esta violencia de género. Casi era peor la situación anterior, cuando existía la violencia, pero no existía el dato, no existía la información y no existía la regulación. El segundo caso, que usted plantea cómo va la pandemia, ¿no? Eh, bueno, sigue preocupando, es verdad lo que es el nivel de incidencia, pues parece que ha entrado en una cierta meseta. También es verdad que el nivel de cálculo y de cómputo es distinto en esta ocasión a ocasiones anteriores. Se computan los mayores de 60 años. Como usted sabe, cuando se entra en la meseta en la incidencia todavía pasa algún tiempo hasta que esto comienza a tener un efecto positivo en los hospitales desde el punto de vista de las altas hospitalarias o de las altas en UCI y desde el punto de vista de la dejada de entrada en hospitales. Pero, en la medida en que hemos entrado en la meseta en la incidencia, es de suponer que esto tenga un impacto en el medio plazo, también en el ámbito hospitalario. Y, desde ese punto de vista, es la expectativa que en este momento tenemos. De datos que usted planteaba, en la actualidad el número de profesionales contagiados –hablo de profesionales sanitarios– son 1.673. 1.663 de ellos, 262 son médicos, 513 personal de enfermería y 306 TCAEs. El resto son otras categorías de personal sanitario, la información que les tengo que ofrecer. Eh, y desde ese punto de vista, como les digo, todavía tendremos algún tiempo con un impacto que pueda ser notable o comparable al actual o incluso a lo mejor creciente durante algunos días como consecuencia de que hay un decalaje de la incidencia respecto del impacto asistencial. Pero, en la medida en que hayamos entrado en esta meseta en la incidencia, pues, lógicamente, pensamos que en los próximos meses la evolución pues, tenga que ser en la misma proporción. No obstante lo cual, hay que seguir muy vigilantes, hay que usar las medidas de precaución de forma responsable y, especialmente, cuando se trate de personas con eh, especial riesgo aquellos que tengan síntomas o convivan con personas con especiales circunstancias de, de vulnerabilidad. Es todo, gracias. Gracias a ustedes.